Pues no, me niego a dejar de amarte Pues no, me niego a perder lo que tenemos Pues no, no me gusta dar pasos atrás Pues sí, sigo amándote, no lo voy a negar Cuando estamos solos tú y yo El tiempo no corre, ni el viento la libertad nos llega como el aire El tiempo se para en cada lamento Y ya no somos dos, somos uno Nos perdemos en la vida que nos une Y cada vez que te pierdes desespero Pero regresas de nuevo tiempo nuevo, pues sí, sigo amándote, no lo voy a negar. Y yo mismo me haría daño si lo negara, y hoy y el mañana son el mismo tiempo, si era daño, sería igual mañana negar la realidad es marchada contra el viento y descubrir tardemente a mi triste corazón que aparte de ser cobarde ha perdido la razón y anda grabando por el mundo y la vida.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 Ah,